hoy Norberto sigue viviendo en otra casa, paradero desconocido, Uy, de Dios. donde está viviendo Realmente los allegados, a, a amigos de la pareja, no saben dónde está él. Lo Nada. que sí saben es que no está en la casa de Fátima. Claro, sí. Que Fátima está siendo acompañada por su mamá. Su mamá va todos los días a cocinarle a, a Fátima. Eh, y, y hay más detalles con respecto a esta, a esta separación. Es algo que venimos hablando de la unión que ellos tenían como como, como pareja de show, si bien ella estaba adelante y él abajo, claro. eran una pareja de show porque él siempre la dirigió, porque él armó todos sus espectáculos eh, ayer contábamos un poco la disconformidad de Fátima de, este de esta última temporada con respecto a los manejos que estaba haciendo Norberto, ¿no? El tema del de escándalo que se armó en Cosquimpo que no pudieron presentarse porque Norberto no puso el dinero que había que poner para que el espectáculo salga, la inversión. A ver, cuando haces un espectáculo claro. se invierte y después se recupera, pero hay una inversión que tenés que hacer claro. para que todo funcione. O no. O, no. o no. Claro. Digo, si, eh, vos, si vos... La cosa es así. Si vos decidís presentarte en un lugar que tiene una infraestructura que es enorme porque cuando vos te presentas en lugares gigantes la inversión es más caco... grande claro, claro pagar la plata fantasía con luces o si no seguís así en tu lugarcito bueno, tranquilo lo que, lo que todo el mundo coincide pobre Norberto porque pues, nada qué sé yo hará lo que sí, puede sí. es que él siempre sí, sí. digamos eh, pichuleaba la plata Pichuleaba. no ahorrativo <risa> está bien está bien no sí, sí, sí, no sí, sí, ¿cuál era? no ¿cuál era? no no no no no no no no no no no no no no no Después, ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué? La de sería. ayer no, de ayer usaste otra. Desahuciado. No, no desahuciado no. Bueno, continúa, ahora no me acordar, no me acordar. No, no, dijoteo, no, dijoteo, no. Dijoteo, dijoteo. no, que tenía olvidadizo cómo fue No, el... porque claro, porque lo, <risa> que, que, <risa> me, lo que Fátima se enojaba es que sí. estaba haciendo malos manejos con la plata. Repito, no me dice. despistado con la plata. No creen que Norberto le haya robado. No lo creen capaz de que Norberto le haya robado. Claro. Pero sí que estaba despistado y que no, cuando no estaba pendiente a la recaudación del teatro. Hoy me pasaron es que otro eso, qué Perdón, sí. que me meta. Porque la verdad, Norberto es un tipo, un empresario de este medio. Cuando vos te gusta, y una persona que está constantemente en la boletería, Molina. a mí me cuesta creer que se ha despistado, pero, porque los que están en boletería ¿sabés cómo te cuentan? escuchá lo que, que la te la digo verdad, es. como Tristán, Tristán con un ojo te miraba a vos y es con el es otro te miraba a la Ahí era así. el problema en esta está... última temporada pero, que, pero, eso que acabas de decir es lo que siente Fátima y lo que siente el entorno. Fátima, que no estaba tan pendiente de la boletería y que dice, estaba más Ay, pendiente de que si se robaban okay. el canje no creo, eh. de Marolio o de no sé no, qué cosa, no por la, por me la me marca, son... eh, que es de la boletería. Eso me lo dijeron, perdón, ¿hoy? Un, productor, sí. un productor olvidadizo, despistado, no existe. Flor, vos sabés mejor que nadie la historia Tomás, de Emilio Díaz y en Carlos Paz. Sí. Emilio Dizzi en Carlos Paz se levantaba la nuela, la boletería. Sí, Fátima también. Pero un productor olvidadizo no existe que porque consiente. el productor quiere recaudar y ganar guita. Pero no pudo haber pasado, la claro. función. pregunto, bueno. que sí, a ver la al, al cumplir varias funciones Norberto, claro. porque digo, Norberto siempre fue nuestro nexo con Fátima. ¿Es director, ¿Es sí, todo, que todo autor, recaudaba, negociaba el show, ¿no? Todo, todo. Digo, empezás a fallar un poco. Sí, el mil Norberto. Ayer Fátima le contestó, la misma Fátima. Fátima le contestó sí. a Pablo Lazio me mostró un mensaje sí. que había desacuerdos económicos. económicos. A, ver. Eh, eh, a ver, hay un problema de que Fátima no estaba conforme de cómo Norberto le estaba manejando el show. Me toca. Te voy, voy a decir algo. <risa> voy, a tirar, voy a tirar otra. Quizás... Uh. Si todo lo que brilla no es oro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te referís? ¿Cómo, Florencia? Aunque no hay tanto dinero como se cree. Exactamente, porque a veces, ah. cuando las boleterías, cuando el número acompaña, está todo divino. El número no se da cuenta ah, de nada sí. y sigue, vamos, Dios te sale, María claro, y seguimos con claro. la misa. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? cuando Va, los números tienen la, una, una temporada que, por ejemplo, tira, no sé, tenemos una expectativa, hoy digo 30.000, porque tampoco han, se terminaron las de 70. 30, que es un éxito comunal. Entonces, quizás no es ese 30, quizás serán... 15 o 25, 20 ¿qué? No lo sé, pero también es es eso cuando empieza a faltar el dinero, cuando no empieza a entrar, sí, ahí sí, es, ¿Qué pasó? Porque claro. Claro. Ojo, hay malos manejos. Y ahí empezamos. No sé si malos manejos, no, claro. no, no es, si no, es menos bueno, claro. hay menos para repartir. Está las cosas igual bueno, Empieza a la las 9, señora, ¿eh? Sí. 9, <risa> 9 <risa> bueno, Entren. no hay cuarto, <risa> veremos un poquito bueno, <risa> para que la cola, para que Mira, pero acá tengo la <risa> <una> recaudación bruta, <risa> porque tengo los números. Cuando voy a decir el número, sí, decilo, No, no diga, no, no diga punta la plata. Sin cultura. semana más 11 funciones. Se sí. metía 4.175 espectadores. Que salía de sí, la, entrada. Entrada. Salía una la cosa es, Otra cosa Otra discusión bastante seguida en el medio era... ¿Cuántos espectadores y cuánto era el bruto? Eso claro. te digo. Acá bueno, tengo pero eso te da un promedio de 363 personas Mirá, por función. El valor. promedio porque la más cara salía 4.900 y, y la más barata, mira qué barato, 1.700. Bueno, El primero no, de entrada no, no, no, no, era 3.631 promedio. ¿Cuándo? A ver, tiene una recaudación bruta de más cuánto? de 15 millones de pesos. Escuchen, porque ayer entre las cosas que se sí, mencionaron también se cayó en esta. La verdad que no sé cómo entró por la ventana la protegida. Diana, que es la, actual, claro, es la actual novia de Mariano Martínez. Mm. Eh, ayer, eh, Guido, vos contaste que hablaste sí, con ella. Ella la que dejó una puerta abierta bastante eh, complicada. Yo entendí que digo, digamos, cuando dice ella ya, yo voy a hablar cuando pueda, cuando tenga mi tiempo. Bueno, lo fuimos a buscar a Mariano Martínez y en la nota Mariano Martínez, la verdad que es muy claro, él dice que es totalmente mentira, que no salió con Norberto. Y vuelve a decir esto que decía Guido ayer, va a hablar ella, Triana, cuando, digamos, tenga el valor te hablará, o tenga ¿no? el tiempo. La fuerza, dijo. La fuerza. Sí. Por eso digo, sí, es sí. algo delicado cuando las personas dicen eso, sí. digamos, no nos vamos los tontos. Okay. Porque, sí, sí, sí, no, no. no, no sé no, si no decirlo no, pero tontos. sabemos de qué no estamos hablando, ¿no? No, no, no, no. La verdad no tengo la parte, estamos en esta vida. No, no prenda fuego. A ver, cuando vale. la persona no dice. Nada. La víctima, las víctimas hablan cuando pueden, ella va a hablar cuando pueden. No. ¿De qué, ¿Qué estamos ¿qué hablando? Papi. Y lo que me ah. dijo a mí bueno, que. Bueno, no sé, dejan esa puerta abierta, pero dicen eso. Vos vale, lo quieres llevar a la justicia. Ahí me dijo: voy a hablar cuando pueda, pero lo voy a llevar a la justicia. Tanto a Fátima como a Norberto. Bueno, lo fuimos a buscar Ya hablará, Dice Marina Martínez. Bueno, lo fuimos a buscar a María Martínez nos decía lo siguiente, mirá. Felicitar a los que juntaron esta dupla, lo ¿no? que hizo esta dupla, tremenda. Okay, gracias, gracias. Tiene que haberle gustado muchísimo, ¿no?, lo que era la propuesta en sí. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos encantó el guión de entrada. A mí los chicos me lo contaron en un momento cuando estábamos a, a, armando otra peli, que era yo traidor de ellos también, y me encantó. Y después cuando pasaron el guión me fascinó. Estaba en México y bueno, tuve la suerte que ya me llega la propuesta... Ya estaba todo más cocinado. Está Mariano, está Mimi, está Brandoni. Este es el guión. Y firmamos en, en, sí, en un mes, era claro, un mes sí, y tiene, medio. Y aparte, tenía, te tenía que chapar a Mario Martínez. ¿Qué más? Encima me pagaban, digo, no. Bueno, actual pareja está involucrada, digamos, ¿no? en un montón de rumores. Tiene que ver con la Fátima Flores. Sé que algo también dijiste. Eh, ¿Querés aclarar algo? Yo no, o sea, lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que tengan cuidado ustedes. Porque. o tanto eh, uno como el otro, de, de esto de la estafa o de que hubo una fe, o que tenían una relación, y lo afirman y hablan y dicen: Y las conocemos a estas personas como son, son tremendas, no tienen talento, pero. Y la verdad que tienen que tener cuidado, pues una mujer que no saben lo que pasó. Si llegado al caso, alguno de los protagonistas dice algo, bueno, ahí se verá cómo se desarrolla, porque yo sé que es mentira y, y, y, y que nada, nada de eso es cierto. Lo que pasa es que. No viene directamente la acusación de alguno de sus protagonistas. O sea que Cristian le mandó un mensajito a Guido que nos dejó preocupado por él porque dijo yo cuando esté más fuerte voy a salir y voy a hablar. ¿A qué se refería? No sé, bueno, eso lo, lo hablará ella y yo respeto su tiempo y sus momentos. que, que esté hablando todo esto y le haya golpeado? Esto le golpeó, obvio, por eso te digo, que me parece que te han cuidado porque es una, una mujer joven que trabaja de muy chiquita, que se vino de su, de su provincia a laburar y se ganó siempre todo laburando, que todo eso que dice es mentira. Y que tienen que tener cuidado de cómo se informan, por supuesto, rumores de cosas. Nada ah. más. Bueno, bueno. Tiene razón, Mariano, ¿eh? Sí, pero fue una información que salió del núcleo de, de Fátima, supuestamente. Porque claro. la trajo Pablo. Sí, sí. y la, la noticia. Digo, él trajo, Pablo. dijo, y digo, además, tengo sí. tres... No, no había dicho. Eh, me eh. mostró Pablo los mensajes, eh. como lo tengo al lado, me muestran los claro. mensajes. Eh, Ellos digamos, los de trajeron. compañeras de Triana. Le estaban escribiendo a Pablo y le decían... ¿Pero no, qué pasó? Que... Esto no es ¿Pasó chiste algo porque... grave? Sí, pasó lo grave. No es chiste porque a mí me lo contó Triana. No me contó la situación puntual. Pero ella me dice, salen en este momento por algo. Me quieren ensuciar en este momento porque todo tiene un porqué. Lo voy a llevar a la justicia. ¿Será maltrato este... una demanda laboral? ¿será? A ver, no a sé mí me da puntualmente, pero que leí sí. entre líneas acoso laboral. ¿Me sí, maltrato una laboral. Sí, está, está diciendo, va a hablar cuando pueda, tiempo? cuando tenga tiempo. Pero cuando no lo sé. Sienta que sea el tiempo, no cuando tenga tiempo. Bueno, a mí particularmente me llamó la atención cuando Pablo trajo y dijo, dijo nombre y apellido, porque hasta ahora se hablaba de la preferida había una claro. persona que la vinculaban no Exacto, sé, no la verdad que uno no lo era. sabe pero después si te dicen salió, salió del, del núcleo de ellos y sería la primera vez. Está bien lo que dijo esta frase. Eh, y lo que ella te comunicó con vos. Es más grave de lo que informan. Ahí está. Es una situación muy delicada. Cuando esté fuerte, lo haré en la justicia. Estoy tranquila conmigo y la verdad, y, la verdad, y su verdad. Espero sepas entender la manera que se burlan y habla de alguien sin saber nada. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuándo trabajó decían, ella con ellos? Mucho tiempo. Ella ¿Pero fue cuándo? Bailarina. ¿Qué año? Hace poco La verdad, yo a Triana la conozco porque fue bailarina también bailó ¿Qué habrá Germán sido? Y ¿El demás. año pasado? ¿Habrá Ay, sido este pobre, año? ¿Qué le habrá pasado? A mí, bueno, no igual era. vos dijiste también que ella dijo Ahí, que ella sabía que esto le iba a pasar Sí, por qué acá. Me dice, investiguen bien, muestren pruebas No es casualidad que salen a ensuciarme ahora No es casualidad Entonces, Es todo mentira, bueno esto me da referencia a lo de Norberto y la relación Sí eh, Que muestren las pruebas de ellos lo que ellos yo interpreto desenresan... de lo que te está diciendo es ella se fue disconforme de su trabajo y siente que de alguna manera la ensucian con esto, tirando, filtrando su nombre, viniendo desde la compañía, filtrando no digo que Norberto, digo en general, filtrando su nombre, haciéndola quedar como o la tercera en discordia, o la conflictiva, o la preferida o lo que sea. Cuando, si ella claro. se fue mal y está preparando una demanda, o lo Mira que Mayra, fuere, claro, sí, que ¿no? es como una vez Acá si ella lo no quiere hacer, la verdad, nosotros aportamos las pruebas que tiene Pablo. Exacto. Sinceramente, si quiere, que llamen a la justicia sí. y directamente que vayan y que Flor. vayan por qué le estarían haciendo esto a ella. Mira, sí. esto. Porque la verdad es que es todo sospechoso. Renuncié, me dice, porque le pregunté sí. en un momento, claro. porque me hablaba de la situación laboral. Renuncié. Me gustaría escucharla, Adriana. Por muchas cosas. Yo creo. Mucho más graves. Sí. Que nada tiene que ver con lo que hablan. Nunca quise denunciar, me dejaron sin trabajar, tengo pruebas, audios, mensajes y llamados, no tengo la necesidad hoy de mostrar nada, yo sé lo que pasé y jamás me senté en ningún lado. Cuando sea fuerte lo voy a hacer. Bueno, y ahí igual repito lo de la justicia. Perfecto.